Bueno, bueno, bueno, uh, me, me encanta la sinergia de la vida. fíjate lo que me ha pasado hoy, entro en el Facebook y lo primero que me encuentro un mensaje que me decía del curso del gemelo y... Justamente hoy yo tenía preparado para hablar de lo que es el método del gemelo de vida. Bueno, para aquellos que me conocéis ya seguramente ya sabéis que llevo muchísimo tiempo dedicada al mundo de las terapias con el método ataraxia y que, que en realidad de lo que se ocupa es de ir al origen del problema, ¿no? Y con este método lo que hacemos es desactivar todas aquellas creencias que nos, que nos pueden afectar, porque mmm, to, todos sabéis, o ¿no? bueno, ya se sabe científicamente que las emociones llegan a crear desequilibrios físicos. Y es por ello que yo siempre he estado como muy atenta a todas las emociones, o sea, ya sea eh, la rabia, la inseguridad, la tristeza, la depresión, um, en fin todo tipo de emociones que podamos estar viviendo, ¿no? Pero sí que es verdad también que, que el mundo va muy rápido, que el mundo cambia, ¿no? Y hoy en el programa de hoy, como he dicho, quería hablaros del gemelo de vida, que es en realidad escoger el mejor camino con la menor resistencia. Quiero hablaros de este método porque es único, es eficaz, que eso es muy importante, es exclusivo y que te va a ayudar a encontrar uh, ese camino, como he dicho, con la menor resistencia, ¿no? Para, para que puedas lograr aquello que tú quieres. Fíjate que cuando digo esto, ¿no? Uh, me viene la pregunta, ¿crees que es posible tenerlo todo? ¿Tú crees que es posible? Y um, seguramente muchísimas personas estarán diciendo que no, porque... O sea, dirán, no, no, es imposible tenerlo todo porque eso es lo que nos han enseñado. O sea, uh, identificamos todo como cosas materiales y en realidad no lo vemos como nuestros sueños, ¿no? Yo no estaría hoy hablando de aquí si no lo hubiera experimentado. Pero sí que es verdad que nos han estado siempre como enseñando, ¿no? A que para tener algo tenemos que hacer mucho esfuerzo, que nos hemos de sacrificar, que mmm, vivimos en épocas muy difíciles en realidad, donde eh, es cierto que prima la incerteza y el miedo mucho más que las ilusiones. Es decir, de alguna manera estamos poniendo toda nuestra atención a los problemas en lugar de poner la energía en aquello que nosotros queremos, o en aquello que soñamos. ¿no? Que entiendo que es completamente normal, pasa algo que no nos gusta y automáticamente pues estamos en la queja pues esto, pues aquello, pues no consigo esto, no consigo uh, lo otro, o todo me sale mal, ¿no? Es cierto que esta época no nos ha favorecido muchísimo tampoco, ¿no? Pero, pero nos ha ayudado a, a tener ese espacio de tiempo también y de, de buscar nuestra fuerza interior. Pero también es verdad que muchísimas personas uh, han probado de hacer afirmaciones, meditaciones, todo tipo de terapias. ¿no? Y desde hace pues, unos años ya que se habla tanto del poder de la mente, de la capacidad de crear, pues muchísimas personas se esfuerzan en repetirse frases que a veces son totalmente contrarias a lo que realmente estamos sintiendo. O sea, en consecuencia, ¿qué nos pasa? Como no lo sentimos, no podemos crear. Y sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es seguir usando ese poder de la mente, pero de una manera destructiva. Yo siempre digo que ¿por qué no podemos crear aquello que soñamos? Pues sencillamente porque igual lo tenemos aquí, pero no lo estamos sintiendo como verdadero. El problema es que seguimos en, en la misma vibración de la materia, en la mismos, los mismos pensamientos, ¿no? repetitivos, negativos, eh, diríamos bloqueantes. ¿no? Y desde luego si nosotros queremos hacer que, que algo nuevo suceda, eh, hemos de hacer algo que nunca hemos hecho. ¿no? Porque si seguimos haciendo exactamente lo mismo, no lo vamos no, no va a cambiar nada a nuestro alrededor, ¿no? Fijaros que más allá de lo que perciben nuestros ojos, hay un universo de posibilidades. Y científicos como um, Stephen Hawking o William James también hablaban ya de esta posibilidad, ¿no? De, de que uh, había muchas más posibilidades de las que somos conscientes, ¿no? El gemelo de vida, eh, para resumirlo de una manera muy sencillita, diríamos que, fijaros, cuando hablamos de un gemelo que decimos son dos seres que nacen en el mismo parto, ¿no? Mm, lo, lo tenemos clarísimo lo que son dos gemelos, que nacen en el mismo parto, del de, de, mismo día y prácticamente a la misma hora con diferencia de, de minutos, ¿no? Pues el gemelo de vida sería ese ser que nace en, eh, en el mismo parto espiritual, y, pero en otro espacio-tiempo, que de alguna manera él tiene acceso a todos nuestros futuros o posibilidades y nos puede ayudar a, a darnos esa solución. Dicho esto... Uh, ¿En qué puede ayudarme el género de vida? ¿no? Hay personas que, que lo preguntan, bueno, ¿pero en qué me puede ayudar? ¿A nivel físico? ¿A nivel emocional? Bueno, género de vida te puede ayudar en todos los aspectos de tu vida. Porque eh, en realidad, tú imagínate que te has perdido en una selva, ¿no? Y eh, él tiene acceso a todas nuestras posibilidades. Entonces, él nos puede decir, oye, ve por aquí o ve por allí. Y quería hacer este ejemplo de la selva porque me gusta mucho, que quizás es más, más visual, ¿no? Imagínate que te has perdido, no tienes brújula, no tienes mochila, necesitas llegar a algún lugar de cobijo porque se está haciendo oscuro y hay alguien que está encima tuyo que sí que está viendo que, por ejemplo, por el camino ese, que igual hay unas cuantas piedras al inicio, pero después te lleva directamente a esa a esa cabaña o a ese refugio. En cambio, igual, si te vas por el otro caminito más plano, al final acaba en un barranco que no tiene salida. Bueno, pues el gemelo sería como ese hombre o ese señor o esa señora, es igual, es igual que está conduciendo ese helicóptero, que está viendo todas esas posibilidades y que puede ayudarte a ir tomando las decisiones adecuadas para que puedas llegar a ese refugio de la manera más rápida y además de una manera uh, sin tanta resistencia, ¿no? Yo sé que um, a veces es como difícil de, de creer. Sinceramente yo me sorprendí al principio, me parecía, pues eso, difícil de creer. Pero después con la experiencia y con todos los, los resultados que he ido viendo, sinceramente me entusiasma. Me entusiasma. Y igual que hoy el, el Facebook me recordaba que hace seis años yo ya estaba hablando del gemelo, pues hoy sigo en el mismo camino hablando de ese gemelo de vida, de ese método en el cual tú vas a poder encontrar las respuestas. Y lo que es más importante, no, no estamos, eh, o sea, estamos ayudándote a que actives ese poder interior y que acabes, o sea que aprendas este método y no tengas que necesitar a, a nadie más, ¿no? Sino que, que tú seas capaz de, de encontrar la salida en cada momento de tu vida, ¿no? en cada situación, porque lógicamente el vivir es avanzar, y cuando estás avanzando, pues van surgiendo cosas. Hoy estás bien a nivel laboral, de aquí a un mes no. Hoy estás bien a nivel de pareja, de aquí un año no. Uh, hoy estás bien a nivel económico y de aquí un tiempo no. Entonces, siempre nos vamos a ir encontrando situaciones en nuestra vida porque de eso se trata, de vivir. Y el hecho de poder aprender este método con el que vas a conectar con tu gemelo y en cada momento que tú necesites, vas a poder acudir a él y decirle, así, ah, pero para que nos entendamos, oye, me pasa esto, ayúdame, muéstrame mi camino y que puedas ver que realmente uh, te lo muestra, ¿no? Yo creo que esto es uh, una, un gran hálito de esperanza, ¿no? De, de, de sentirlo, de sentir que, que puedes tener eso. Y una cosa que también hay veces que me preguntan, ¿no? pero todo el mundo puede conectar, o sea, yo voy a ser capaz de conectar, yo no he hecho nunca meditaciones, ni no he hecho nunca nada, ¿voy a poder conectar con este gemelo o gemela de vida? Y sí, la respuesta es sí, porque es algo que es un principio vital, es decir, es algo que lo tenemos todos y que en muchas ocasiones ya hemos ido conectando con él, pero no nos hemos dado cuenta. Y de lo que aquí se trata con este método es que tú seas consciente de que existe, de que puedes acudir y de que puedes obtener las respuestas y que lo hagas de una manera pues, fácil, de una manera uh, serena y, y natural. Entonces, hoy justamente iniciamos esta tarde un curso del Gemelo de Vida y estoy muy emocionada para poder uh, ayudar a más personas a a que puedan desarrollar este método, que lo puedan poner en práctica y como he dicho, ya sea a nivel eh, de, de, de trabajo, a nivel de salud, a nivel eh, económico, a nivel social, a nivel de pareja, a nivel de hogar ¿no? o, o de sentimientos también. ¿no? Entonces, eh, como nos va a cubrir cualquier aspecto nuestro de nuestra vida, pues. Es para todos. Por lo tanto, os invito a que podáis conocer este método y, y que lo podáis poner en práctica. Porque creo que es muy, muy importante que podamos uh, activar esa parte. Porque es como decir, no es algo extraño, el género de vida no es algo extraño. Estamos diciendo que es, algo, es alguien que ha, ha nacido en nuestro mismo parto espiritual pero podríamos decir que es como una extensión de nosotros mismos, ¿no? Que, que está en otra uh, situación y puede obtener información para ayudarnos. Así que, nada, hoy os espero a las 7 de la tarde y os mando un abrazo muy, muy, muy grande. Si queréis acceder al curso, poneros en contacto conmigo. Un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Chao.